vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece Lightroom para trabajar las palabras clave. Las primeras opciones que nos ofrece las podemos ver en el momento de la importación. En el momento que seleccionamos unas imágenes a importar, ya sea desde una tarjeta de memoria, una ubicación en el disco duro o una importación desde otra unidad, o o similar podemos directamente en el momento de importación ya sea añadir, mover, copiar o copiar como DNG fijaos que tenemos en aplicar durante la importación la opción de colocar palabras clave en esta opción podemos poner ya las palabras que sean comunes a todas las imágenes que vamos a importar este proceso es muy importante ya que eh, en muchos casos, posteriormente, puede ser que no nos acordemos o no tengamos tiempo para eh, añadir las palabras clave a estas, a estas imágenes. Si por lo menos en el momento de la importación hemos tenido la precaución de poner unas palabras clave genéricas, nos va a ahorrar mucho tiempo posteriormente y si no las pusiéramos adicionalmente después, más específicamente, ya tenemos una opción para poder localizar estas fotografías por algún concepto. En este caso serían fotos coma, espacio, me he separado un concepto de palabra clave de oro distinto, fotos seleccionadas y otro concepto sería fotos web. Con estos seis conceptos lo que estoy haciendo es ya añadir algo común a todas las imágenes. Hay fotografías de todo tipo, fotografía de estudio, fotografía de reportaje, fotografía de, de arquitectura, de paisaje, personales, eh, eh, de deportes. Por lo tanto aquí no voy a especificar nada que sea concreto, solo cosas simplemente genéricas. Vamos a realizar la importación y al importar las fotografías, una vez las tengo ya en el catálogo de, de Lightroom, puedo hacer unas, una importación con más detalles según la, las imágenes. Para ello, por ejemplo, dentro del módulo Biblioteca, voy a seleccionar, apretando mayúsculas, desde la primera hasta la última imagen que me interese y si quiero seleccionar otra imagen más suelta usaría comando o control en mac o en pc para pulsar otra imagen para también seleccionarla y en este caso solo tendría que poner por ejemplo ir a insisto biblioteca palabras clave y fijaos que tengo un espacio haga clic aquí para añadir palabras clave y aquí le puedo añadir el concepto, el concepto paisaje, por ejemplo. Fijaos que al tenerlas todas seleccionadas, le doy a la tecla Enter y voy a buscar una, tengo paisaje, voy a buscar otra, también tengo paisaje. Cualquiera de las que tenía seleccionadas y he añadido esta palabra, me ha añadido la palabra a todas las que tenía seleccionadas en ese momento. Vamos a ver otro detalle de las imágenes. Fijaos que eh, me aparecen varias palabras clave y una imagen en concreto ya contenía una palabra clave anterior a la importación, que es interiores y exteriores. Esta palabra clave, si nos fijamos, lleva un asterisco. Eso significa que Lightroom me está indicando que no todas las imágenes seleccionadas contienen esa palabra clave, solo alguna o algunas fotografías. En este caso, es esta fotografía. Si nos fijamos en esta otra, por ejemplo, esa palabra clave no existe. Por lo tanto, para, para indicarme que no todas lo contienen, esas palabras clave que no son comunes a todas las seleccionadas me las marca con asterisco. Otra opción interesante eh, vamos a buscar estas fotografías, como fotografías de estudio, por ejemplo. Fijaos, otra vez aparece bodegón y producto como palabra que no coincide en todas las imágenes. Habría de revisar si es correcto o no es correcto. Fijaos que después tengo la opción sugerencias de palabras clave y aquí Lightroom intenta sugerir en función de su base de datos y lo que él cree que puede ser adecuado, las palabras que pueden ser relacionadas con lo que voy a poner en esta imagen. Puede acertarlo o puede no parecerse nada. Yo particularmente no lo suelo usar. Y también tenemos la opción conjunto de palabras clave. Y aquí fijaos que Lightroom me ofrece unas opciones predeterminadas, pero yo me puedo crear nuevas eh, opciones, un conjunto nuevo. ¿Qué es esto? Pues son unas opciones que pulsando me va a añadir directamente esas palabras clave. En principio parece una tontería, ya que eh, yo las puedo poner libremente sin necesidad de tenerlas previamente guardadas. Pero la gracia es que eh, evitar hoy poner una palabra clave en singular, otro día ponerla en plural, errores ortográficos... Eh, comerme letras al escribir, eh, esos típicos errores que nos pueden ir sucediendo. Entonces, eh, de una forma rápida y cómoda, me puede permitir guardar unos ajustes como unos ajustes nuevos. y Aquí puede ponerle el nombre que quiera y tengo hasta ocho campos, eh, perdón, nueve campos distintos para colocar eh, diferentes palabras clave y asignarlas a un concepto. En este caso, uno que yo uso muy habitualmente es eh, las opciones que uso para la web. En mi web tengo separados los criterios de las fotografías, los temas, por nueve apartados. Estos apartados son alimentación, arquitectura, bodegón, fotos personales, interiores y exteriores, paisajes, producto, reproducción y retrato. Por lo tanto, eh, si las imágenes ya le aplico estos valores, después cuando haga un filtrado para ver cuando quiera actualizar la página web, solo tengo que visitar o seleccionar o filtrar las imágenes sobre uno de los conceptos o, como veremos en otro vídeo, generarme una colección, una carpeta inteligente, que eh, esté eh, en esos conceptos. Por lo tanto, eh, las colecciones inteligentes me pueden ir a buscar una imagen que tenga la palabra clave arquitectura que sea de color verde y sea cinco estrellas y automáticamente me irá a esa colección eso ya lo veremos en, en otro vídeo pero eh, la gracia es que ya, haya ya tenga puesta esa palabra clave en la, en la propia imagen y estas opciones son muy cómodas para colocarlo directamente fijaos por ejemplo esta imagen y esta imagen ya tienen una de ellas tiene la la palabra clave retrato y la otra no, esta por ejemplo no la tiene la palabra clave retrato y en cambio es un retrato es verde cinco estrellas, debería ir automáticamente a la colección de retrato pero no irá porque no tiene la palabra clave retrato asignada por lo tanto en lugar de poner eh, retrato por escrito, lo puedo hacer directamente pulsando el botón. Y fijaos que además, si pulso la tecla Alt, me aparece una numeración con la cual, si yo hago Alt y esa numeración, automáticamente no hace falta ni que lo pulse el botón. Si lo hago habitualmente, sé que el producto es el número 1, reproducción número 2, retrato número 3. Entonces, si tengo un listado o ya lo sé de memoria, suelo hacer Alt y automáticamente le asignaré la palabra retrato a esa imagen vamos a buscar ahora imaginemos que aquí tenemos un amigo y a este amigo también le queremos poner retrato, pues sencillamente podríamos usar el último truco que os acabo de explicar Alt 3 y automáticamente le añadimos retrato a esta imagen o por el contrario me he dado cuenta de que no me interesa y le quiero quitar la palabra clave retrato. Con el mismo Alt3 le quitaría esa, esa palabra clave. Y por último también os comentaré que eh, tenemos una lista de palabras clave en la cual aparecen todas las palabras clave que contiene mi biblioteca. Con lo cual eh, puedo ir a buscar cómo eh, le, le nombré, eh, cómo definí. En su día, en su momento, a una imagen en concreto. Y aquí me va a marcar todas las palabras clave que contenga esa imagen. Me he pasado de largo. Fijaos fotos web seleccionadas, fotos de John Boyer, la fecha, Disney París. De nuevo la, la fecha. También estaría por país, por Torrifel, etcétera. Entonces, eh, este listado. Puede ser muy conveniente para ver cómo lo he escrito, si lo he escrito correctamente o incorrectamente, o para volver a usar la misma palabra, o incluso si quiero ver todas las imágenes que contienen ese concepto. Por ejemplo, eh, de esta fecha. Tengo 2192 imágenes. Fijaos que allí donde ponga el cursor me ofrece una flecha. Si pulso sobre la flecha, automáticamente Lightroom hará su filtrado, para con esa palabra clave mostrarme todas las imágenes que contienen la misma palabra clave. Y puedo visu visualizar rápidamente las fotografías que tomé en esa fecha o que tomé con ese concepto de palabra clave. Y así las puedo ver todas juntas rápidamente. Es una opción eh, que puede ser muy cómoda y muy práctica para poderlo evaluar. Con esto hemos visto las opciones de clasificación por palabras clave y cómo usar las palabras clave. Gracias.